Buenos días a todos. Hoy voy a explicaros cómo trabajar con números divisibles, pero hay ocasiones en las que no nos interesa obtener un resultado decimal. Entonces nos interesaría saber, por ejemplo, solo la parte entera del resultado o, como en el caso de hacerlo a mano, pues el resto. Cuando trabajamos con una división a mano, la parte que no es exactamente divisible es lo que queda en la parte inferior que se llama, dependiendo del lugar, pues residuo o resto. En este caso tenemos dos números que si dividimos directamente pues obtendremos un número. Ese número puede ser un número entero si el resultado es exacto o un número decimal si no lo es. Por ejemplo, en este caso... En el caso de que siempre sea un número entero, eso querrá decir que el resto es cero. Pero en el caso de un decimal, querrá decir que existe un cociente entero y un resto. ¿Cómo saber el cociente y el resto en Excel? Pues tenemos dos funciones nativas de Excel para hacer eso. Vamos a fórmulas, funciones, y si vamos a matemáticas, pues encontraremos por un lado cociente, que es la parte entera de una división a la que le tenemos que pasar los dos eh, parámetros, el numerador y el denominador la parte que dividimos entre la parte que indica el número de partes. También se denominan dividendo y divisor. En este caso lo seleccionamos, aceptamos, en el primer caso el resultado es el mismo y en el segundo, como vemos, nos devuelve un 2. Podemos probar con otros números, por ejemplo, y números un poco más difíciles, por ejemplo, de obtener un resultado entero. Y ahí tenemos. Casualmente este ha sido entero. Pues probamos con el 455 de 3. Ahí. ¿Y cómo obtenemos el resto? El resto sería la diferencia. Por ejemplo, si multiplico 2 por 2 me da 4, para llegar a 5 me falta 1, eso sería el resto. Pues el resto también existe, una función nativa de Excel que se llama en este caso residuo. Buscamos residuo, proporciona residuo después de dividir el número por un divisor. Aceptamos y también pide dos números. Primero el dividendo y luego el divisor, los mismos parámetros que la función anterior. Y nos devuelve el residuo. Y aquí los tenemos. De tal forma que si multiplicamos el cociente por el divisor y le sumamos el residuo, nos tiene que dar el dividendo. Vamos a probar. Multiplicamos el cociente. Perdón, vamos a poner paréntesis para que quede claro. El cociente por el divisor y a este valor le sumamos el resto. le sumamos el resto, le damos a intro y ahí tenemos el resultado inverso, de esta forma podremos obtener los cocientes, la parte entera de la división directamente sin tener que hacer cosas raras para quitar la parte entera de un resultado decimal y por otra parte obtendremos también el residuo, el resto que es lo que sobra. ¿Para qué podemos usar una función como residuo? Residuo puede servirnos, por ejemplo, para saber si una cantidad de elementos determinados hay que introducirlos en cajas y cada caja es de un número de componentes determinados. Con cociente sabremos cuántas cajas enteras tendremos y con resto cuántos elementos nos sobrarían. Vamos a hacer el ejemplo. Imaginemos que tenemos pues, botellas de vino. Botellas caso tenemos pues 123 botellas y las botellas las guardamos en cajas cada caja es de 12 botellas voy a ampliarlo para que se vea un poquito mejor subimos vale entonces cuántas cajas número de cajas para saber cuántas cajas enteras tendríamos lo que tenemos que hacer no es dividir el número de botellas entre el número de cajas porque nos va a decir que necesitamos 10,25 cajas. Sí es cierto que necesitamos 10 cajas enteras, pero si esto lo vamos a usar, por ejemplo, para indicarle al camionero cuántos elementos va a transportar, no nos va a servir. Entonces necesitamos algo que nos dé solo el número 10. Como acabamos de comprobar, eso lo podemos hacer con la función cociente. Buscamos cociente, cociente, aceptamos, dividimos, y tenemos que vamos a enviar 10 cajas. Pero, ¿cuántas botellas son de las 10 cajas? Es fácil. Si queremos saber cuántas botellas son, cuántas botellas... Solo tendremos que multiplicar el número de cajas por el número de botellas que va en cada caja. Vamos a enviar 120 botellas. Una opción para saber cuántas botellas quedan atrás sería, al total de botellas, restarle cuántas enviamos. Otra opción sería usar la función que acabamos de ver, la función residuo. Buscamos residuo y le indicamos que de 123 botellas en 12 cajas, ¿cuánto no entraría? Pues quedarían 3 botellas sin enviar. Y hasta aquí un ejemplo de usar la función cociente y la función residuo. Un saludo y hasta el próximo vídeo.